Más de 39 centros educativos participando hoy en la conmemoración del Día de la Independencia Nacional. Aquí hay unos niños que están representando los héroes de la República Dominicana. Vemos a Francisco de Rosario Sánchez, a Pablo Duarte, a Juana Saltitopa. Bien. Sí. Están utilizando las vestimentas que se usaban. ...en esos tiempos de, de Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella. Aquí están en ese estilo antiguo de los años 1844. de Luis Hes, que nunca se cansa aquí están los niños jóvenes del <tose> colegio Luis Gess fundado por la colonia judía en el año de 1941 hey, saludos más estudiantes aquí El bastante amplio aquí y en lo que tienen el escudo de la República Dominicana en sus camisetas hey, Hola ¿De qué, ¿De qué correa son ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo? De paso de amor. Ah, pues dale para adelante. Para adelante, para adelante. Niños de todas las edades aquí en el desfile ¡Qué linda es la dominicanidad! ...miles de estudiantes, miles de estudiantes que conmemoran el nacimiento de la República Dominicana. Vamos a grabar el último de los centros educativos que participan en este desfile. Centro Educativo Bellavista, aquí. También el Centro Educativo Bellavista utiliza ese estilo antiguo de trajes de la época de la independencia de la República. Alberto Luna Lagombra prepara tu futuro también aquí en el desfile. También vemos aquí el politécnico, el profesor José Morel. Y otros estudiantes que siguen usando ese uniforme al estilo antiguo. que es el último de los centros educativos que participan. Miren cómo queda detrás el tapón, el taponazo que se hace a causa del desfile. ¿Cuántos motores y vehículos debe haber en la parte de atrás aquí, en orden, en orden para evitar todo tipo de accidentes?